Miembros del sindicato de camiones cisternas en esta ciudad se presentaron en las oficinas de operaciones del Instituto Nacional de Aguas Alcantarillado, SINAPA, para solicitar que sea mejorado el servicio del llenado, el cual según el sindicalista, además, está mal ubicado. Eh, lo que nos trae por aquí es lo siguiente. Nosotros recogemos el agua de Sanobis. El agua de Sanobis no vino. está alta para el consumo. Estamos aquí visitando a INAPA para que INAPA nos diga el qué. Porque hay un químico que para mí no es químico. Para mí será un químico de de trago por ahí. Porque los químicos son para resolver los problemas. Los ingenieros por igual. En INAPA no hay solución. Le pedimos a INAPA que también que nos ponga un llenadero más cerca. Porque en la única parte que hay un llenadero fuera de la ciudad, en San Francisco Macorís. Usted va a la capital y en el nuevo hay un llenadero. Va a Santiago y en baja hay un llenadero. Va a moca y le trae moca en el llenadero. Va a Salcedo, y los bomberos en, bombero en llenadero. Nosotros no tienen 26 kilómetros. Yo le decía al ingeniero César que me van a cobrar 50 pesos el llenadero, no, nosotros vamos a pagar 100. Y pongan un llenadero próximo a la zona franca y que el agua esté alta para el consumo. No que sea agua sucia, porque la gente quiere que nosotros buscamos el agua sucia de un, de un río, de un pozo cualquiera. No es INAPA que no le da mantenimiento a lo que tienen que hacer. Los transportistas se reunieron con el encargado de operaciones de INAPA, con el cual llegaron al acuerdo de 30 días para que ofrezcan una solución a la problemática. Joan Cordero, NTN, su noticiero de Guinea.